Buenas tardes a todos. Es una alegría el poderles recibir en esta institución, en esta Iglesia Nacional Española en Roma y en este Instituto Español de Historia Eclesiástica anexo a, a esta Iglesia. Para nosotros hoy es un motivo de alegría el poder presentar de una forma simbólica el libro de Daniel Gómez Cuesta, de Daniel Cuesta Gómez. Daniel, no voy a presentarlo, lo conoce. A mí me gustaría destacar de él lo que el mismo libro indica, Cofrade y Jesuita. Tiene estudios de Historia del Arte que también le ayuda a una interpretación diversa. A quien sí que no me atrevo a presentar es a su Eminencia, al Cardenal Carlos Amigo Vallejo, titular de esta, de Santa María de Montserrat de los Españoles. Le agradecemos el que haya querido estar presente en esta presentación. Él fue el autor del prólogo. ¿Por qué hacer la presentación en esta casa? Nosotros, esta institución, el Instituto Español de Historia Eclesiástica, tiene entre sus funciones, por un lado, el estudiar Roma. Es decir, muchos de los investigadores que aquí vienen, realizan, desarrollan proyectos de investigación en los archivos, en las bibliotecas de esta ciudad. Pero también tiene otra finalidad, que es el divulgar España, el dar a conocer España, la historia de su iglesia, su espiritualidad, su mística, la liturgia hispano-mozárabe y añado, y su religiosidad popular. Por eso hoy presentarlo aquí para nosotros es una alegría y un honor, y además porque esta institución ha sido también sede de diversas cofradías. En 1506, antes de la construcción de esta iglesia de Santa María de Montserrat, 12 años antes, ya se creó la cofradía de Santa María de Montserrat. Y en 1579, en la iglesia de Santiago y San Alfonso, la iglesia de Castilla, que estaba situada en Plaza Laguna, se creó la, cof la cofradía de la Santísima Resurrección. Una cofradía fuerte que desarrollaba grandes fiestas. En algunos de los contratos de las capitulaciones matrimoniales italianas algunas futuras esposas ponía entre las cláusulas que el futuro esposo le llevase al menos una vez en la vida a ver las fiestas españolas en Plaza Nagora. Y una cofradía que, me adelanto, como casi todas las cofradías, tuvo grandes problemas y grandes conflictos con los capellanes de su momento. Unas cofradías dedicadas, lógicamente, a la liturgia, a las obras de caridad. Estas cofradías daban las dotes, a las mozas, a las jóvenes españolas tenían hospitales casas de acogida por eso esta casa hoy para nosotros es, repito, un honor y una alegría el poder presentar este libro queremos que sea también una presentación abierta donde en algún momento puedan participar pueda establecerse un coloquio y yo inicio preguntándole al autor si nos puede pues, explicar el esquema de este libro sus partes su estructura pues muchas gracias y sintiéndome en casa en esta iglesia española como digo y en, y en familia eh, es para mí un honor presentar este libro con el, con el cardenal amigo aquí en esta, en esta iglesia de la que participo todos los sábados y en la que me siento muy querido y, y tiene su sentido, sobre todo por la religiosidad popular que esta Iglesia ha promovido y ha vivido a lo largo de los siglos. En este sentido, este libro tiene tres partes principales que lo que quieren hacer es actualizar la vivencia de la religiosidad popular y releerla desde la realidad española, desde la realidad española del siglo XXI. Este libro nace al, pues de un trabajo en la Universidad de Comillas, un trabajo de la asignatura de Teología Pastoral, en la que el, el profesor eh, nos pidió que, que analizáramos una realidad de frontera principalmente en la que nosotros nos sintiéramos identificados y que la analizáramos en profundidad y metiéndonos a leer, e investigando y tratando de actualizar. Entonces ese es el objetivo. ...que yo he pretendido con este, con este libro... ...y que se ve reflejado en sus, en sus tres partes. Se llama Luces y sombras de la religiosidad popular... ...porque quiere mostrar que, que la religiosidad popular... ...como cualquier realidad humana... ...y cualquier realidad eclesial... ...tiene una parte de sombra... ...una parte de pecado incluso... ...y otra parte que es aquella que el, el Papa dice... ...que es un lugar teológico... ...y el sistema inmunológico de, de la Iglesia... Entonces, en la primera parte analizo las sombras, las sombras de la piedad popular, y me baso para ello en el esquema de Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, bueno, y analizo las tres sombras que en su momento Pablo VI presentaba, tratando de ver si, cómo es su actualidad y cómo se reflejan en la religiosidad popular española. Y después paso a las luces, y las luces eh, tienen principalmente dos partes, una centrada en el magisterio del Papa Francisco, que es tratar de explicar qué quiere decir el Papa cuando habla de la religiosidad popular como un lugar teológico y cuando habla de ella como el, el sistema comunitario o ideológico de la Iglesia y después pasar a analizar las cuatro realidades que yo creo que la religiosidad popular cumple y que se pueden vivir, que son las cuatro realidades de diaconía, martiría, liturgía y se me ha olvidado la otra, pero las conocemos todas. <risa> si fuera un examen habría suspendido Y esas son las, las principales... Las, diaconía, yo que soy diácono, no <risa> de la diaconía. Son las, las principales partes de este, de este libro y su principal objetivo. Eminencia, eh, yo creo que podemos ver dos ámbitos... Uno, el ámbito sociológico de la religiosidad popular, pero también otro que sería la consideración eclesial. Durante siglos, la religiosidad popular formaba una parte importante en la vida de la Iglesia. Tuvimos unas décadas donde no fue bien considerada, donde incluso muchos sacerdotes consideraban veían la religiosidad popular como un elemento extraño, con tintes no cristianos. Desde hace, las últimas décadas, hemos visto una, valora, una valoración positiva, quizás centrando eh, estas vivencias. Lo vemos en el magisterio, se ha citado, por ejemplo, eh, Pablo VI, como en Evangelium y hay una, ya una consideración eclesial positiva de la religiosidad popular y sobre todo eh, la recuperación vino con Juan Pablo II con sus palabras y con sus gestos Ustedes desde su experiencia pastoral ¿cuál es la consideración que tiene de esta religiosidad popular, de esta vivencia? lógicamente mucho más habiendo sido arzobispo de Sevilla luces y sombras y ¿dónde no?, como si el campo de la religiosidad popular fuera especialmente sembrado para que se vieran más las sombras que las luces. Pero cuanto más altas son las luces y más fuertes, hay menos sombras. Por tanto, esta dicotonomía y, y, está bien estudiada. Pero saber situar. No podemos acercarnos a la religiosidad popular con la sospecha, con la duda, con, incluso con la devaluación. Se ha querido hacer una antropología de la religiosidad popular sin alma y una antropología sin el hombre resulta completo resulta absurdo. Se ha querido ver la religión popular como un fenómeno social que lo es, pero ahí no se queda, porque la religión popular es pues esta, esta vida, esta vida, esta vivencia, esta experiencia de una persona de una comunidad y una religiosidad popular que también la pretensión de evaluarla que es propia de gente poco menos que inculta que el teólogo que se precie tiene que tener mucho cuidado de considerar esto como algo importante y no la religiosidad popular es de ser y de de gente sin dinero y gente con él. De personas cercanas a la Iglesia y de personas junto poco Y después unas características muy peculiares que a veces pueden despistar un poco. Ha venido a verme el Prioste Segundo de Santa Catalina para decirme que en la bulla del bacalao, la hermandad hará más lenta la chicota, porque la segunda trabajadera está un poco churrida. Para ustedes esto es chino de lo más arcaico y comprensible. Para un sevillano simplemente quiere decir que la hermandad de la exaltación de Santa Catalina irá un poquito más despacio por la calle Segovia porque la gente que va en la fila de del segundo tablar, del segundo madero, pues no está bien entrenada. Fíjense usted. Es que esta es la cultura. La forma de decir un sevillano entiende perfectamente, que por la calle Segovia es que va más despacio. Y en la calle se gobierno donde se abultina la gente, la uña. Pero no hace falta hacer ninguna traducción ni ninguna explicación. Porque en cada sitio hay tres elementos fundamentales en la legislatura popular. La fe. Y la fe, pues se mete en la persona y en aquello que está en el entorno de la persona, que son fundamentalmente todos los la familia y el pueblo, es decir, la cultura. Esta es la hermandad de mi familia. Esta es la imagen de mi familia. Aquí fue donde se casaron mis padres. Aquí fue donde yo vi muerto. Y con la mayor tristeza a mi padre o a, o a mi abuelo, pues amortajado por la túnica del nazareno de... Y después, la forma de hacer, es de decir, aquí estamos algunos vallesoletanos, querido Pelayo, en Valladolid se habla de los desfiles profesionales, en Sevilla de las estaciones de penitencia. En Valladolid a la misma hora que en Sevilla será la Macarena, será la Virgen de las Angustias. En Valladolid, silencio, austeridad, luz. A la misma hora, en Sevilla, cuatro bandas de música, montañas de pétalos de flores sobre la Macarena y guapa, guapa y guapa, y no se cansa en un momento, durante horas enteras, de decir lo mismo. Pero ¿cómo? Y esta es la Semana Santa de Valladolid, y esta es la Semana Santa de Sevilla, y esta es la Semana Santa de, de, de, de, de Segovia, y esta es la Semana Santa de mi pueblo. ¿Cuál es la mejor? Para mí, sin duda alguna. la de mi pueblo y no porque sea una semana santa declarada de interés turístico internacional que son mi población en España sino porque es la mía la de mi gente la de mi pueblo la de, la de mi rosquilla de tranca la puerta que el nombre indica que echarle paga a mí y todo lo demás con la rosquilla puedes cargarte a la puerta, la... Una mesa, si das un golpe, fuerte pero sabe la gloria bendita. Y es lo mismo. ¿Cómo voy a comparar? Imágenes y esplendidez de, de todo. Pero es que en la religiosidad popular están tan metido, el sentimiento, pero como valor, como valor como algo metido en la persona, la fe se vive, no se predica simplemente, se vive. Y así, pues tan diferente, y nosotros podemos empezar ahora a cantar unos versos de un poeta que sea, y lo podemos poner música de mañana en Galicia, de Ochoques, en Pamplona, de Sevillanas o Fandanguillos, en, en, And en Andalucía. Es la misma, misma, mismísima letra. Pero la música, la cultura, es distinta. Es la misma fe, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero dicho, con cantares, música, signos, cultura distinta. Esta es la variedad y la riqueza. Y por eso, hablar de, de luces y de sombras, en la religiosidad popular son tan enormes y altas y brillantes las luces que las sombras lo diré también con lenguaje andaluz, chúminas. Y muchas veces son unas sombras, pues sí, en todos los sitios ya o sea, la semántula, el tiempo de cuaresma, he sentido y vivido el mismo problema todas las veces, en una parroquia, donde al poner al altar de cultos, también terminología propia en cada sitio, se ponían pues 75 círculos. Y no eran muchos para lo que ponen atrás. Y el cura se empeñó en que se, mente, se ponían 15. Y todos los años tenían la misma historia. Por más que les decía, pero ¿qué es lo mismo? y 75 que 15. Pues ni uno ni otro se aceptaban ninguna de las dos cosas. Porque simplemente era ver quién manda aquí. Pues, sí, se resolvió cuando cambiaron las personas, no había problema, había personas. Cuando la actitud en estos pequeños problemas es cuando llega el parco de ese lugar, pues que se presente la cofría y le diga, así que tú eres el nuevo parco de esta parroquia, ¿cómo te podemos ayudar para que puedas desempeñar mejor tu oficio, tu ministerio de párroco? ¿Cómo te podemos ayudar? Y que el párroco les diga la cosa mía. Y yo como párroco, ¿cómo os puedo ayudar a que hagáis mejor las cosas en vuestra hermana? Esta es la... No es cuestión de luces y sombras, y lo han lo dice muy bien, muy bien, Daniel, cuesta dónde. muy bien, las sombras son para poner luces y de ninguna manera que sirva para fundir la monedas. En algunas ocasiones se plantea la religiosidad popular como contrapuesta a una religiosidad institucional formada. ¿Cómo se compagina ser jesuita y cofrade? No es una cosa fácil. Ser jesuita y cofrade porque... Bueno, no, precisamente porque durante la Semana Santa, que es el, el momento álgido para la sociedad popular y los que la hemos vivido, sobre todo en la Semana Santa, uno siempre está fuera de casa y es un poco lo que decía don Carlos, uno siente aunque esté en una Pascua juvenil, en una vigilia, metido celebrando la, la pasión, muerte y resurrección, uno sabe que a esa hora está saliendo la hermandad, está saliendo el Paso, está la preocupación de si habrá llovido, si no habrá llovido, cómo estará la familia... Entonces, siempre siempre se está lejos. Y eso se hace, se hace difícil, a veces. Yo, yo volví a la Semana Santa de Segovia después de, de 11 años, de ser jesuita, y, y volví porque mi abuelo estaba, estaba agonizando. El, el miércoles santo me llamaron, que, que mi abuelo probablemente no pasara la noche, y, y fui para allá. Y para mí, vivir todo aquello fue como un volver a casa, con enorme tristeza, pero también darme cuenta de que habían pasado muchas cosas dentro de mí y que la revolución popular seguía, que yo seguía siendo miembro de la cofradía, pero que, que ante todo yo era jesuita. Yo era y, y en ese sentido pues digo que no es, que no es fácil y a veces es muy fácil porque, porque bueno, mis compañeros ya, ya lo saben, ¿no? que a mí no hay cosa que me guste más que asistir a, a una profesión y muchos, muchos de aquí lo saben. Y, y yo creo que... Cuando el, cuando el provincial me destinó a estudiar la teología él me dijo tienes que encontrar una ventana desde la que mirar la teología desde la que saber asomarte a la teología para ayudarte a ti y para poder ayudar a, a otros y yo ahí pues después de haber tenido mis, mis crisis y mis problemas pues con pues todo, ¿no? porque pues, muchas veces también se dice no, esto, la religiosidad popular no es cosa de los de los jesuitas los jesuitas no se dedicaban a esto bueno, esto es un conocimiento bastante parcial de la compañía de Jesús pero que está, que está extendido a veces ¿no? ¿y qué hace un jesuita aquí? me acuerdo una vez que me preguntaban sin embargo al llegar a la teología yo tuve la sensación de que, de que ahora sí que llegaba como jesuita y que podía aportar algo y que Dios me pedía que aportara algo, ¿no? aportara algo de luz entonces hay todos Toda mi experiencia espiritual, que, que nace de los ejercicios espirituales de, de San Ignacio, que es la manera como yo, sé, como yo sé rezar y como yo sé encontrarme con Dios, es una manera también en la que los afectos están muy presentes. Toda la formación que había tenido y toda la formación que iba teniendo, vi que se iban juntando las dos variables. Y lo que, lo que en otras épocas, pues en el, en el funiorado, que es una época más más de adolescencia, dicen siempre de la vida religiosa, que era más pelea, yo quiero ser, yo quiero ser cofrade y ahora soy jesuita y no puedo ir a las procesiones y ahora, pues se hizo una síntesis bastante más armónica y fui viendo que podía aportar y que podía aportar. Y para mí, de las cosas más bonitas ha sido, como jesuita y como jesuita y cofrade, el descubrir que al escribir estos libros o al, o al acercarme a hablar a a mucha gente, pues personas de una fe y una espiritualidad profunda y una vivencia de seguimiento de Jesucristo muy seria, me decían, es que usted no se entiende, es que usted sabe de lo que estamos hablando, es que usted lo ha vivido y usted. Entonces de ahí digo, pues sí, se puede ser jesuita y cofrade, se puede armonizar lo intelectual con otra, con otra realidad de iglesia más más sentimental, menos formada quizá, pero más, más vivida. Y, y ahí he encontrado mi sitio. Como dirían aquí en Italia, del todo particular, ¿no? pero yo creo que ahí he encontrado que esa síntesis es el lugar al que, al que el Señor me llama y sobre todo que es algo que he ido volviendo a lo largo de, de mi formación, algo que algunas veces he soltado, otras veces me he agarrado a ello, pero pero algo que yo creo que es una síntesis muy mía, pero sobre todo porque es el modo con el que el Señor a mí me habló desde, desde niño. Y es, es algo que yo no puedo, no puedo rechazar ni, ni abandonar. Porque si yo he sentido y he conservado la fe, sobre todo en mi adolescencia, pues fue gracias a la cofradía y a la, y a la Universidad Popular y a las procesiones. Entonces yo ahora siento que hacer esa síntesis pues es, es posible, y no solo posible para mí, sino que me ayuda a ayudar a las almas, que es lo que decía San Ignacio de Loyola. Y en ese sentido, pues sí, puedo ser jesuita y, y cofrade, aunque un tiño que está aquí se reía porque un día en, en las redes sociales para escribir la presentación puse jesuita, segoviano y cofrade, no sabía si poner segoviano primero, cofrade después y tal, pero siempre lo primero jesuita, porque es, es aquel lugar al que siento que Dios me ha llamado y es aquello que va primero y, y después ya viene el ser, el ser cofrade pero integrado, sin estar en, en riña con él Profundizando en esta idea señor Cardenal, en algún momento decía, se contrapone la religiosidad popular con una religiosidad institucional, litúrgica formada luego sorprende que en el ámbito de la religiosidad popular encontramos personas de una fe profunda, encontramos sacerdotes, religiosos, encontramos obispos. A veces se ha insistido mucho en esta línea. Eh, en su opinión y desde su experiencia eh, pastoral, ¿cuáles son estas luces de la religiosidad popular que pueden aportar a la vivencia eclesial, que puede aportar realmente a la religiosidad popular, a, a la espiritualidad. Y la religiosidad popular es simplemente un ámbito de estancia temporal, es decir, donde uno tiene que crecer en la fe y desde una fe madura debería abandonar toda una ritualidad, toda una expresión, todo un sentimiento para ir a algo mucho más, quizá, racional, mucho más intelectual? ¿Cuál es, desde su experiencia, su, su, su opinión, su aporte? El lenguón, perdón, el lenguón, paladino, las palabras que terminan en ta, en castellano, suelen manifestar al exterior lo que se vive. La amabilidad es la expresión del ser amable y la religiosidad es la expresión de ser religioso. Es de decir, de tener unas vivencias de fe y que las expresan, y aquí aparece la cultura. Y en un sitio, esta religiosidad se expresa en italiano, en otra en castellano, en otra en gallego y en chino, en chino pues en chino, pero es la expresión. Y entonces esta religiosidad se enmarca a todos, a los inteligentes y a los medianos, absolutamente a todos y en todos los momentos y circunstancias de, de la vida. Eh, ¿Cuáles pues, las grandes, diríamos, luces? Pues naturalmente en primero que esta vivencia de la fe. Es un encuentro entre Dios y la vida. Y este encuentro entre Dios y la vida se realiza a veces pues, a través de la imagen. Algo fundamental, esencial en la creación popular. La imagen, cuanto más se mira y se remira, más desaparece. Y se encuentra uno con lo que la imagen representa. Es el signo. Y tú hablas con la imagen, yo hablo con aquello que representa la imagen. Y la imagen suele, suele ser un título que está metido en la vida. La esperanza, la piedad, angustia, dolores, crucificados. Y así, todo esto es vida. Y después esto se expresa además, incluso en el mismo Festo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las manos, en las manos de las imágenes de la Santísima Virgen María. En Galicia, las manos de la Virgen están metidas en el corazón, en el pecho puntitas o así la Virgen es fundamentalmente dolorosa coitadilla, pobrecita mía como ha cumplido que sufrir. estas manos el levante un poco por excedencia de, de este de famoso escritor de, de, de, de, bueno pues son unas imágenes hacia arriba. Siempre. Incluso en la piedad no están las manos abrazando a su hijo muerto en, la, en los pies, en las rodillas, sino que está Dios mío. O están las manos así en la Pero nunca están. Me, en, en Andalucía en Castilla las manos de la Virgen están con los dedos muy abiertos y en el pecho y con puñales entre los dedos en Andalucía las manos están hacia delante es la mujer acogedora la madre que, que acoge y estas manos parecen verticales y paralelas y, sin embargo, no lo son así. Una, hermano, una mano está más inclinada en vertical y la otra más extendida. La otra tiene un pañuelo de lágrimas, la otra dispuesta a besar Y así podemos ir recorriendo. ¿Y como estas mismas expresiones de la imagen? Pues son las expresiones culturales de la forma en cómo vive, esa, esa casa. Así puede uno pues adentrarse en tantas cosas. Dicen, bueno, ¿cómo se explica lo de ser jesuita y, y cofrade y todo lo demás? Pues yo no sé quién, quién más propagó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Devoción más popular. Pues yo no sé quién fundaba estas asociaciones de Luis, para buscar a María como ejemplo para la vida pues yo no sé quién inventó los servicios espirituales inventó como una forma de, de, de, de acercarse a Dios en el misterio de Cristo y tenemos un poco, por ejemplo, que eso no, no, esto es un intelectual esta es la nobleza ¿cómo vamos a descender? Pues el que no desciende es el que más sube. Y el que ha subido a lo alto y ha visto a Dios, de Dios tiene que hablar y con Jesús. Por eso la dicotomía. Una cosa es que sea expresión de todos, el pueblo es de todos, y otra cosa que sea como terreno reservado a especialistas. Ahora le preguntamos al autor ¿y las sombras? ¿Cuáles son las sombras principales eh, de esta expresión de la religiosidad? Yo creo que son tres principales que, que son de las que habla Pablo VI y que siguen teniendo muchísima actualidad. La primera es que crea, crea idolatrías y, y la idolatría muchas veces hemos pensado que es simplemente adorar a las, a las imágenes en vez de venerarlas y, y adorar a Dios, y crea, pero yo creo que crea otras idolatrías, otras idolatrías a otra serie de realidades, a, otras, a una serie de personas, ...y crea como enredos que no nos dejan llegar hacia Dios... ¿no? ...y esas idolatrías son muy peligrosas... ...y hoy día pues también crea una idolatría... que es, ...me he encontrado con ella varias veces y me parece que es difícil de, de combatir... Y que, ...y que hoy día tendremos que buscar la solución... ...que es una, una idolatría que ya no es religiosa... ...personas que no son creyentes y se relacionan con las imágenes... ...sin tener ningún tipo de, de fe sin ninguna trascendencia, y eso es especialmente peligroso. La segunda son las, las formas culturales sin adhesión, sin adhesión a la fe. Y, y en esto, si, es, si bien es verdad que la, la religiosidad popular es, como nos han dicho, un muro contra la secularización, también la secularización se mete dentro de ella, desde dentro y desde fuera de la Iglesia, y quiere secarla y reducirla simplemente a una forma, una forma cultural, una forma de interés turístico, algo de nuestra historia, algo de nuestro pueblo, de nuestro arte, pero no de nuestra fe. Un proceso que es, que es igual al que encontramos con el arte cristiano. Entonces, aquí mismo en Roma se nos cuenta toda la historia de, de la construcción de la Iglesia, todas las formas artísticas, pero no el alma del, del edificio, no la liturgia para la que fue pensada, yo creo que en la religiosidad popular también hay una, una narración de lo que es la religiosidad popular sin contar su alma, sin contar la experiencia, pienso de, de una persona mayor que, que se acerca al manto de la Virgen todos los días antes de misa y lo besa un montón de veces pidiéndole por todos sus hijos, ¿no? Simplemente miramos a la Virgen, perdemos ese, ese alma y luego la tercera dice Pablo VI que es que crea crea sectas crea, bueno él habla de sectas que, que amenazan a la, a la comunión eclesial yo creo que a veces también la religiosidad popular crea como grupos de de selectos que están en otras, en otras realidades de iglesia que tienen la sensación de que ellos sí que saben hacer las cosas de que no necesitan de otros cristianos de que pues los religiosos, los, los sacerdotes no tienen nada que decir ahí porque, porque es su campo. Y entonces todo lo que amenace a la, a la comunión es una sombra muy grande y un peligro que creo que en un momento como el que estamos viviendo, que todo debería llevarnos a la unión, pues en un momento en el que se plantee la división desde dentro de la iglesia es especialmente peligroso. Esas serían las, las sombras que yo veo actualizadas para hoy de la religiosidad Popular. cuando en la Edad Media se, se presenta la vida religiosa eh, como la vida de los religiosos, como el modelo ideal de vida cristiana, las cofradías nacen también para participar de algún modo de ese modelo ideal. Y en, ese, en esa época las cofradías se dedican sobre todo a la vida de liturgia, a la vida de piedad, a la penitencia y a la caridad. Cuando llega el barroco, estas van desapareciendo, la caridad pierde bastante, la penitencia también, y se queda sobre todo en la parte de culto y sobre, singularmente la parte externa. Eminencia, en el siglo XXI, ¿hacia dónde deberían caminar las cofradías? Y concreto, también esta pregunta tomando pie de, de alguna indicación que usted ha hecho ¿cuál debería ser esa relación también desde la vivencia de comunión en el seno de la vida parroquial y de la vida diocesana? ¿cuál sería eh, hacia dónde deberían caminar las cofradías y su relación con la parroquia y con la diócesis con, la, con los planteamientos diocesanos? Yo no estoy en comunión con mi parro ¿Por ha cambiado la misa de las nueve y media a las diez menos cuarto? Y no estoy, no estoy en comunión con mi padre. ¡Hombre! No rebajes tan tanto el sentido de comunión. Yo discrepo en cuanto a los horarios parroquiales. Pero la comunión es algo tan grande, tan profundo, tan misterio en el sentido mejor del misterio, algo grande, admirable, fascinante. No es un paredón con el que te das, sino es una luz que te ayuda. Ese es el misterio. Y entonces, esta, esta comunión hay que cuidarla muchísimo y no dejar que se deteriore precisamente por cosas insignificantes. Las hermandades, las cofradías más antiguas, las de la Santa Vera Cruz, iban los franciscanos a un pueblo, hacían su anuncio, el, el, el, la misión o lo que fuera, y después dejaban allí una cruz de madera, sin nada, la cruz. Y unas personas se encargarían de dar culpa a la cruz de Cristo. Y junto a la cruz de Cristo había dos cosas, una pequeña capilla y un hospicio, un hospital, inseparable. El culto y la caridad. Siempre está Lo que ocurre es que el culto es espléndido, las cofradías actuales, y en cambio, la caridad no se nota. Porque la cofradía sabe muy bien que puede presumir de los candelabros nuevos que ha hecho, pero no dice las obras de caridad que realiza, porque sabe muy bien que de los pobres no se presume, de los candelabros sí. A los pobres se les sirve y esto, 20 millones sobre la mesa de pesetas. Para un manto de la Virgen de... Bueno, si yo quiero los 20 millones, podía haber dado 200 y le quedaba tan pancho porque era riquísimo. Va. Bueno, y van a hacer el manto, la cofrería famosa. yo les digo que aquello que no me gusta nada. En estos tiempos de crisis, entonces era estos días, estos años de crisis económica. Pues 20 millones en un manto, hombre, por Dios. Dice, se enfada usted y encima, encima que lo hemos hecho para, para obedecerle a usted yo le he dado una pastoral diciendo que en este tiempo de crisis la mejor obra de caridad que se podía hacer era promover un puesto de trabajo convencido de él. porque un puesto de trabajo no solamente iba a una persona, sino a una familia o lo que fuera y entonces ellos dijeron el taller de tal sitio que trabajan, pues, 10 mujeres se quedan sin trabajo. Pues vamos a dar trabajo a estas mujeres, que hagan el manto de esta vida. ¿Y qué les pude decir yo? Pues nada. Y seguido de nada. Por eso, la caridad no tiene ni medida ni precio. Después, cofrade significa pues, ser hermano. Y una de las luces es precisamente este sentido de convivencia, de convocatoria, por ejemplo. Pero si es que esto, esta convocatoria, pues, el, esta socialización, Aquí está el marqués y el obrero. Aquí está el, capit el capitalista y el que no tiene tenido dos Aquí está el bien vestido y el que vaya con zapatillas desgastadas. Y esto que se nota mucho. En teoría suelen decir pues, que hay mucha diferencia. Que en la cofradía estamos todos. En la feria no siempre es así. Pero en la cofradía estamos todos vivimos, pues, así, pues, como, como hermanos. Son, pues, y, este, por estos, estos, y después este sentido de comunión, las cofradías son profundamente eclesiales. No hay nada que les agrade más que tener allí al obispo, al obispo, al párroco pre presidiendo la profesión. Hay que recoger un poco. Se dice con un poco el sentido del amor, que, de, de humor, que las sufradías son profundamente jerárquicas. El hermano mayor es el hermano mayor y el obispo es el obispo. Que son profundamente eclesiales. Pero un poquito anticlerical. No porque no quieran al sacerdote, que están deseando que esté a su lado, sino porque parece que siempre pone trabas. Parece que siempre, pues, es el que amarga la fiesta. Una parroquia donde el párroco se murió el mismísimo día de jueves santo. Y dijeron los cofrades este tío, con lugar de amargar con, con tanta amargarme en, en la Semana Santa, hasta se murieron pobreza. Vaya. Después el problema era que no les dejaba organizar la cofradía dentro del templo porque le ponían aquello de cera. Y el hombre se reía, se lo deseaba para limpiarlo todo aquello. Y entonces ocurrió en la catedral, como tienen que pasar para allá las cofradías, que lo llenaban todo de cera pues una solución, y costaba un dineral, después le enviado todo aquello, pues la solución, se pusieron alfombras de moquetas de la peor calidad y las más baratas, por las filas por donde pasaban, y ya está, tiramos la moqueta que vale cuatro duros, y hemos resuelto el problema, pues los hermanos cofrados escondidos por la catedral, por las moquetas, volvían el cirio para echar... La, ¿Será que...? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Será que...? Y entonces, todo esto siempre... pues tenemos el diablo, que si algún día hacemos un logotipo del diablo, tiene que ser el de una cabeza, con unas orejas, unos ruidos, muy grandes, muy grandes, muy grandes, y una boquita, mire es escuchar al otro meterse en la piel del otro hablar con las palabras del otro la encarnación en el hombre que en nuestra humanidad se encarnó el hijo de Dios y, y algo no es imponer sino escuchar claro Encuentro de hermandades y jerarquías y párrocos y todo eso. La lista de, de, de conclusión. Primera conclusión. Que los párrocos comprendan mejor a las cofradías. Y las cofradías... ¡Bien! Y los párrocos pueden matar. La segunda conclusión. Que los cofrades sigan mejor las directrices del parco, parque, los parcos, bien, bien, bien, bien, bien, bien, y los cofres Y uno, pues dice, señores, está visto, que aquí solamente se aplauden las bofetadas. Cuando se hería, cuando se, se criticaba lo pues no, acepta la crítica y revisa si esto que está bien o mal, si esto corresponde a tu identidad. Uno, hablábamos de las jóvenes, uno de los grandes peligros que tiene la religiosidad popular es querer robarle su identidad. Estos son la cultura del pueblo. Esto es las fiestas de primavera, cuando el equinoccio, no sé qué. En muchos pregones que yo de equinoccio, de solsticio, de, de la primavera hasta el moneda. Pues no. Esa es la celebración del misterio de la pasión muerta y nuestro señor Jesús. Y el gran peligro es culturalizar, es quitarle, robarle la identidad, robarle el alma. Y es decir, olvidar la celebración y poner simplemente la fiesta o el festejo. Estas sí que son causas profundas de, de revisión. Y así, pues esto, pues la, la Semana Santa son las fiestas de primavera, la Navidad son las vacaciones de, de invierno, y el patrono o la patrona del pueblo, que, hay muchas, que van muchos, del pues pueblo que viven fuera viene ese día allí, pues la fiesta del emigrante en lugar de Santa Catalina, o de San Roque, o de San Juan Bautista. Don Daniel, pregunta muy rápida y respuesta muy rápida. Religiosidad popular, ámbito a evangelizar o ámbito evangelizador? Trata de ser Uno de los títulos este libro que me proponía la comunidad en la que vivía el año pasado era religiosidad popular punto de partida o punto de llegada y yo creo que son los dos, porque la religiosidad popular es punto de partida para muchísima gente que se relaciona con la fe durante pocos días al año o que se relaciona con la fe solamente por una mediación cultural o familiar y que eso, yo creo que quien conozca la Revolución Popular puede ser el, el motor o la puerta que lleve a mucha gente a la fe incluso les haga plantearse su vocación como cristiano. Y también puede ser punto de llegada, porque, porque en las cofradías, en la sociedad Popular, igual que pasa en una parroquia o en un colegio, uno se encuentra siempre con un núcleo, que es un núcleo a veces más pequeño, a veces más grande, que es el que da vida a todo el resto. Y ese grupo de personas sí que son capaces de vivir la fe y de ser, de ser sal en medio, en medio del mundo y en medio de esa cofradía iluminando Con lo cual yo creo que son las dos cosas. Lo que pasa es que no podemos imponer el mismo molde a los dos tipos de personas o a los tantísimos tipos de personas que se acercan a la universidad popular con unas motivaciones, una fe u otra. Tenemos cinco minutos. Si alguien quiere intervenir, preguntar, aportar, de una forma muy breve, sí que le pediría que se acercase al micrófono, de manera que escucháramos todos y también por la grabación. Bueno, yo no puedo opinar el libro porque desgraciadamente no lo he leído, pero lo leeré. Pero leí, ya el año pasado, el primer libro de Daniel, La procesión va por dentro, que me pareció un título verdaderamente genial y el libro, aparte, es muy interesante. Y quiero solamente aportar dos pequeños testimonios sobre esta mmm, aparente oposición entre intelectualidad religiosa y religiosidad popular. Son los testimonios de, de dos valles uno de ellos, aparte, solamente Martín Descalzo y Jiménez Lozano. Martín Descanso pronunció uno de los mejores eh, sermones, de la siete, no, sí, sermones de las siete palabras en Valladolid y ahí recuerdo muy bien, yo tengo el texto, en donde lanzaba los dardos que él sabía lanzar contra esos intelectuales que despreciaban la religiosidad popular y decían que solo el que haya conocido desde pequeño y desde dentro lo que un cofrade puede sentir no puede compartir absolutamente ese desprecio que muchos intelectuales de aquellos años, sobre todo estoy hablando de los años 60, podían sentir hacia esa gran crisis popular. Y el segundo, el de Jiménez Lozano, que nunca pronunció eh, en el, en el sermón de las siete palabras, pero fue una de las almas de una iniciativa que a mí me parece fundamental de la iglesia española que fue las edades del hombre y las edades del hombre en esa larga colección de exposiciones en toda la geografía hispano bueno, castellano leonesa pero que se podría hacer también en otras diócesis, de hecho ya se está haciendo en otras diócesis es la plasmación de la religiosidad popular porque como ha dicho el cardenal la imagen es la expresión de, ese, de, esa, de esa religión que la, que la gente expresa hacia la Virgen, hacia Jesús muerto, resucitado, hacia... En fin, yo creo que en, en las edades del hombre hay, una, hay una, un intento de llevar a la gente a comprender que en la cultura, de su, en su propia cultura, estaba y está presente el efecto y el fenómeno religioso. Y entonces yo creo que realmente establecer esa antinomia entre religiosidad popular y fe vivida intelectualmente no tiene ningún sentido y lleva a un, a un desconocimiento y a una ignorancia que yo casi me atrevería a calificar de culpable. Y solamente quiero añadir que, bueno, Daniel en sus pocos años, pues es, un, es un joven diácono todavía, será muy pronto sacerdote lleva escritos ya tres libros, con lo cual podemos presumir que en los años de, de vida que Dios le dé, pues vamos a tener una, una abundante colección que puede extenderse también a otros temas que no sean solamente la religiosidad popular. Así lo sé. ¿Alguna otra intervención, algún comentario, alguna pregunta? Don Daniel, una última palabra. La última palabra siempre es de, de agradecimiento, de agradecimiento en primer lugar a todas las personas que hacen posible la religiosidad popular desde su fe, porque es algo que lleva muchísimo trabajo y que exige muchísima dedicación. Antonio Borquez Colombo, al que el cardenal conoce, siempre dice que que esa fama que tienen los andaluces de que no trabajan la… bueno, pues es gente que no conoce, la extiende gente que no conoce la religiosidad popular, porque en la religiosidad popular se trabaja muchísimo, se trabaja muchísimas horas y no se cobra nada por ello. Entonces, yo creo que hay que dar las gracias a todas esas personas que trabajan y que viven su fe y que lo viven como una manera de ser apóstoles y de ser misioneros en medio de, de nuestro mundo. Y por supuesto, pues quiero dar las gracias a esta Iglesia Nacional Española, a su rector y al Cardenal Don Carlos Amigo por haber aceptado, el, haber escrito este título, este prólogo de este libro y por haber estado hoy con nosotros en esta presentación. Y muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo por el, por el cariño que me demostráis que, que me tenéis, porque al final estamos en familia, somos muy pocos, pero somos gente que tenemos lazos de amistad. Así que muchas gracias a todos también. Somos pocos porque la situación tampoco nos permitía invitar a más. Eminencia, ¿alguna idea, algo que haya quedado en el tintero, algo que quiera aportar para usted la última palabra? Pues sobre todo felicitar al autor, porque desde dentro ha sacado las mejores luces de la religiosidad popular. Se ha metido con el sentimiento y con la inteligencia. Y ha puesto, pues, en muy alto, eh, la luz, que naturalmente es la forma de quitar la que duda cabe que estas sombras no son tanto de la religión y la vivencia, sino de las cosas humanas que ponemos las Se habla mucho ahora en una expresión, para mí, es poco menos que abominable, ¿Poner en valor? Se puede decir valorar. Y valorar es amar, es apreciar. Y valorar, la religión popular, pues es, es amar con sus cosas, con sus cositas y con sus grandezas. Una gran crisis. Una fábrica donde trabajaban tantísima gente de ese barrio. Viene a venir a verme el hermano mayor y el párroco de esa cofradía de este barrio, pues que han decidido de mutuo acuerdo que este año la Virgen de los Dolores irá en la estación de penitencia sin flor. Increíble que un paso de la Virgen en Sevilla haga la estación por las calles de Sevilla sin flor en Valladolid, poner flores a un paso de, de, de del señor, dimplificado de sería un poco menos la blasfemia. Eh, bueno, me pareció estupendo. Y que el medio millón, que es lo que costaba entonces, el exorno floral del paso, eh, el medio millón, pues lo darían a los parados de esta fábrica textil que había en ese barrio. Me pareció espléndido. Espléndido. Voy a, el día de la estación de penitencia, a salir a la calle de la Virgen y me encuentro con el paso de la Virgen de los Dolores con más flores que nunca. Las habían parado. Los parados de la fábrica de Teja. Yo me quedaré sin comer pero la leyendo más, más. Examinemos el alma y el y el alma es la que explica la caridad, el amor fraternal y la pues, la auténtica la auténtica devoción. Y por eso tenemos que acercarnos con con sinceridad y como lo hace pues el autor que lo hace desde dentro y las cosas se hacen se con amor o no se comprenden y como dice una copla también de la religiosidad popular, en este caso rociera, el amor es invisible como la cara del viento que no se ve ni se toca, pero que re, te requema por dentro. Vivencia profunda. como el Espíritu Santo, el vivificador, que no se ve, si se toca, pero que te llena, que te llena de, de vida. Enhorabuena al autor, muchas gracias, señor, señor rector, y a todos ustedes, pues que... Compré el libro. <risa> Muchas gracias.